Hoy entrevistamos al investigador José Garrido, uno de los más importantes investigadores mundiales en el campo de las psicoimágenes, experto en transcomunicación instrumental. ¿Qué es la transcomunicación instrumental? A ver, pues es un procedimiento por medio del cual, mediante la utilización de aparatos electrónicos, ya sean radios, ya sean grabadoras, ya sean televisiones, cámaras de vídeo, se intenta pues capturar una serie de, de registros, que normalmente suelen ser anómalos, pero que básicamente eh, se podía interpretar de esa manera. Es esa mecánica que se utiliza para la obtención de registros que realizan procesos de comunicación, ...bien por medio de psicofonías o bien por medio de otras imágenes. ¿Qué es una psicofonía? Una psicofonía una psicofonía es un registro anómalo... ...que se obtiene mediante la utilización de una grabadora... ...y que normalmente suelen ser siempre de un vocablo dos vocablos... Eh, ...frases cortas... ...normalmente la psicofonía siempre se asocia pues, a aquellos experimentadores... ...que utilizan lugares como pueden ser cementerios... ...casas encantadas, eh, zonas donde... Hay una pequeña tradición de, de fenómenos paranormales o fenómenos eh, que son bastante misteriosos, pero básicamente la psicofonía sería eso, la, el registro de una voz o de un, una especie de parafonía anómala dentro de ese tipo de ámbitos. ¿Por qué dentro de lo insólito las psicofonías y las posesiones son lo que más miedo da a la gente? A ver, el tema de la posesión, mmm, hombre, me imagino que está muy vinculado a lo cultural, ¿no? A, todo el mundo es en torno de los demonios, de los espíritus, de los demonios. No sé, yo el tema de una posesión, sí, puede dar terror, evidentemente lo puedo entender, pero le doy más importancia al tema de la psicofonía, tanto en cuanto es físico. O sea, no es lo mismo sentir una posesión, que no sé cómo se sentirá el poseído, ¿no? Pero el tener delante un fenómeno físico, perceptible y coherente, yo creo que eso es mucho más importante y quizás al, al que desconoce el fenómeno le puede dar más miedo. ¿Se puede considerar una psicofonía una transcomunicación? En principio, personalmente, considero que no. Y la diferencia radicaría pues, en lo que he comentado antes. O sea, el hecho de obtener una psicofonía en un lugar un cementerio, una casa encantada, donde solamente obtienes un registro de una palabra, dos palabras, no lo consideraría transcomunicación. Transcomunicación básicamente es el fenómeno, la misma palabra lo indica. O sea, hay una comunicación eh, de diálogos o de imágenes entre lo que es el experimentar hoy y el fenómeno sí. Entonces, eso sí que sería básicamente una transcomunicación, no una psicofonía. Un medium que comunica con los muertos está haciendo transcomunicación. Yo creo que no, yo creo que no tanto en cuanto el hecho de que un medium entre en trance, como normalmente eso lo ocurría en el espiritismo clásico. ¿no? O cuando un medium entra en trance, realmente lo que tenemos delante es un fenómeno que podríamos catalogar de psicológico, de psíquico, tanto en cuanto se manifiesta a través del medium. No es nunca una transcomunicación, porque la transcomunicación ya establece el uso de equipamiento técnico grabadoras, cámaras de vídeo, cámaras de televisión, y mm, se torna un hecho físico, o sea, es algo perceptible, no es eh, el hecho de entrar en trance y por medio de, de esa persona se manifiestan diferentes personalidades o espíritus. Yo creo que es completamente distinto, un medium no hace transcomunicación cuando se pone en contacto con los espíritus, o con los supuestos espíritus, evidentemente. ¿Cómo nació tu interés por la transcomunicación? A ver, mi interés nace un día, pudiera ser 20 años aproximadamente, que acudí a un centro de investigación que había en Barcelona y entonces conocí allí a Alfonso Galeano, él estaba experimentando en ese momento, y dio la casualidad de que accedí a la sala donde estaba, pregunté, vi, in situ, que en la pantalla había algo extraño, algo que realmente no cuadraba mucho con la forma de experimentar. Sabía ya, conocía un poco el tema de la transcomunicación. Yo creo que aquella vez fue la que me hizo pensar en que allí podía haber algo, algo interesante, algo que si se trabajaba y se podía desarrollar, pues pudiera dar sus frutos. ¿Quién consideras que fue el padre de la transcomunicación? Personalmente, Ernesto Chikonsky. Y lo considero el padre de la transcomunicación porque él, a base de sus experiencias, siendo físico, mmm, establece un, un concepto de transcomunicación. O sea, él es el que plantea esa palabra, la estructura y el significado que le da eh, se divide digamos en dos partes. ¿no? Se establece el hecho de poder encontrarnos ante un fenómeno psíquico por psicoquinesis del experimentador o sin descartar la posibilidad de que realmente pueda haber un contacto. Para mí, fundamentalmente, Ernesto Chikonsky es el padre de la transcomunicación. ¿Qué métodos existen para ponerse en contacto con las supuestas entidades? Hombre, fundamentalmente, dentro de la transcomunicación hay dos. Procedimiento de sonido y un procedimiento de imagen. El procedimiento de sonido es pues, la utilización de grabadoras, de radios, eh, fundamentalmente de válvulas, de onda corta, y de lo que se trata dentro de, de ese marco de experimentación es de poder establecer un contacto con, como has comentado, esas supuestas entidades. El otro procedimiento es el vídeo, es la utilización de cámaras de vídeo con televisiones y con una disposición específica para poder obtener registros de imagen que sean lo suficientemente interpretables y que también pueda establecer una interpretación o una comunicación entre el experimentador y esas imágenes. ¿Quién contacta con nosotros? La pregunta del millón... ...no lo sé... ...no lo sé... ...el planteamiento en función a la experiencia personal... Y, ...y conociendo a otros investigadores... ...yo creo que no sabemos aún todavía... ...con quién estamos contactando... ...o quiénes son los que contactan con nosotros... ...pudiera ser que fuera parte de nuestra conciencia... ...desarrollada dentro del mismo proceso de la experiencia o pudiera ser que efectivamente nos encontrásemos ante un canal de comunicación con realidades distintas a las que normalmente estamos acostumbrados a ver. ¿Qué es una psicoimagen? Pues una psicoimagen, eh, básicamente a lo mismo que se ha explicado antes de la psicofonía, pero en este caso serían por procedimientos de técnicas de vídeo, con cámaras de vídeo, ...con soportes de televisión... ...y de lo que se trataría es de obtener... Eh, ...pues, una estructura, lo suficientemente reconocible... ...como para poder entender que lo que tienes delante... ...pues es una imagen, ¿no?... ...y bien sea de un rostro humano... ...de un rostro con características distintas a la humana... ...y, fundamentalmente sería eso... ...lo mismo que la psicofonía, pero con la televisión. Cuéntanos cómo fue tu primera experiencia con las psicoimágenes... Hombre, describir ese momento hay que experimentarlo, pero la verdad es que es algo que impresiona, sobre todo cuando la experimentación está bien controlada y cuando te das cuenta de que lo que surge en la pantalla de televisión no resulta coherente, por decirlo de alguna manera. Entonces, sobre todo la primera vez fue esa, cuando notas y ves que realmente hay algo tan resolutivo y ves que en la misma experimentación te das cuenta de que esa imagen, ese registro, ...no tiene un razonamiento lógico. ¿Nos hablan los muertos? Sí si creo que nos hablan los muertos... ...pues un poco lo mismo que antes... Eh, ...sencillamente no lo sé... ...sí que es cierto que los grandes investigadores... ...los que realmente han conseguido establecer comunicación... ...con ese supuesto más allá... ...manifiestan y los registros lo dicen... ...que efectivamente... Eh, ...el experimentador se pone en contacto... ...con esa realidad paralela donde se encuentran los desencarnados. Evidentemente es una parte de la investigación filosófica, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque no está demostrado que nos estemos poniendo en contacto con, con nuestros seres queridos en el más allá. Pero bueno, no hay que descartar ninguna posibilidad. De todos los investigadores del fenómeno que has conocido, ¿quiénes son los que más te han sorprendido? Gente interesante. Sara Stepp, Marcelo Bacci... Sonia Rinaldi, evidentemente Néstor Chikonsky, Adolf Holmes, Jochen, Otto Koning, A ver, hay un elenco de personas que realmente por los resultados y por la investigación abierta que tienen, por, por el ofrecimiento de todas las informaciones y todos los procedimientos, pues sí que te da que pensar que son auténticos monstruos de la transcomunicación. ...fundamentalmente sería eso... ...pero estamos contando de cinco o seis investigadores... ...que realmente tienen una trascendencia... ...tanto en cuanto a la experimentación que han realizado. ¿Quién es Marcello Bacci? Yo creo que Marcello es un caso único... ...como en todas las cosas de la vida... ...hay cosas que son únicas... ...y en el caso de este hombre pues sencillamente es un... ...yo creo que en sí mismo es el fenómeno... ...entonces en la calidad de los registros... ...el proceso de experimentación que tiene... ...los años que lleva realizando su propia experiencia... ...yo creo que Marcelo ...lo catalogaría como un caso único exclusivo... ...incluso... ...casi aparte de la transcomunicación. Cuéntanos tu experiencia con Marcello... El contacto, el contacto con Marcello pues, eh, ha sido el descubrir a una persona simple, una persona muy sencilla, un individuo que un día le llamó la atención a este tipo de fenómenos, empezó a investigar por su cuenta y bueno, pues consiguió desarrollar un grado tan brutal de, de resultados que a cualquier abruma. ¿no? De hecho, hay muchísimos investigadores, muchísimos científicos, personas de diferentes ámbitos que han podido experimentar aquello, y es muy simple. Es un lugar donde se reúnen una serie de personas, donde Marcelo se encuentra con sus radios, su equipamiento, con personas que trabajan cerca de él, y durante el tiempo de la experiencia las voces van, van surgiendo, de manera consecutiva incluso se da el, el poliglotismo, o sea, diferentes lenguajes, diferentes personas, eh, puede aparecer desde una mujer hasta un niño, o sea, yo creo que el, el caso de Marcelo es una experiencia única, ...y cualquier persona que haya podido experimentar en eso... ...se dará cuenta de que... ...de que algo raro ocurre allí. ¿Intuyes algún indicio de fraude? En principio por la experiencia personal no. no... ...no creo que... ...porque de hecho el mismo fenómeno en sí... ...para poder pensar, vamos a imaginarnos... ...un supuesto fraude... ...tendría que ser una cosa escandalosa... ...o sea, en dif diferentes conversaciones... ...con otros investigadores, con compañeros, con amigos... ...cuando planteas el hecho de Marcelo. De broma, siempre se plantea el hecho de que tuviese un garaje con 20 o 30 personas cada una con un idioma distinto, eh, desde ancianos hasta niños pasando por mujeres, entonces resulta bastante difícil. Aparte hay trabajos de investigación eh, documentados, donde se ha podido establecer incluso un acta de cómo se ha desarrollado la investigación, donde se ha podido comprobar que efectivamente el fenómeno surgía, no... ...no estaba vinculado a ningún tipo de fraude... ...o a ningún tipo de, de manipulación dentro del fenómeno. ¿Quién fue Sinesio Darnell? Bueno, Sinesio Darnell evidentemente está considerado... ...por todos los que hemos practicado la transcomunicación... ...en este país como el decano... ...de la transcomunicación, o sea, él... ...fue el que de alguna manera adentró el asunto, adentró el tema... ...junto con Germán de Angumosa... ...pues en todo este campo de lo que es la transcomunicación aparte de las experiencias personales y los resultados que él pudo obtener. ¿Llegó Sinesio D'Arnell a establecer contacto? Sí, sí. Sinesio tuvo experiencias personales eh, en registros donde se llegaba a establecer ese fenómeno de comunicación, entiéndase esa pregunta que se realiza con esa respuesta que es coherente en la misma experimentación. Sí. Bueno, en cierta ocasión me pasé de frecuencia ellas mismas me avisan, sin eso, baja el decimal. Encuentro una frecuencia muy adecuada y ellas me animan diciéndome, en poco a poco has venido. ¿Qué mensajes suelen dar las voces? Normalmente son mensajes de esperanza. Mensajes de que la muerte no es el final, mensajes de que tras cruzar esa línea tan, que tanta certidumbre puede crear en el ser humano, entonces parece ser que todo va encaminado hacia ese perfil filosófico, o sea, la creencia, la realidad, de que nos encontramos simplemente ante un paso más en la existencia individual de cada ser humano. ¿Cuál es la teoría que comparten la mayoría de investigadores en TCI ¿Sobre la procedencia de las voces? A ver, más, no voy a decir más del 90%, pero el 90% de los investigadores comparten y están de acuerdo con la teoría trascendente, con la teoría de que nos estamos poniendo en contacto con supuestas entidades o con realidades distintas a las que normalmente estamos ubicados. Claro, eso viene como consecuencia de los resultados que se obtienen. Toda, casi todas las grabaciones, aparte de cuestionamientos técnicos, que el, el experimentador utiliza para su experiencia, manifiestan que son seres desencarnados, seres que han fallecido en este plano y que se encuentran ahora en otro plano completamente diferente. Pero esa es la creencia de la mayoría, lo cual no significa que no hayan otras posibilidades. ¿Suele ocurrir que los investigadores pasen de una etapa de escepticismo a otra trascendental? ...a ver, se dan casos, se dan situaciones de personas... Eh, ...con un perfil escéptico que se acercan al fenómeno... ...y empiezan a desarrollar, a elaborar, digamos, esa experimentación... ...claro, en el momento de que ese fenómeno se va reproduciendo... ...y se van obteniendo resultados... ...el mismo experimentador va cambiando, por decirlo de alguna manera... ...el enfoque o la perspectiva que le da a ese fenómeno... ...sí que puede ocurrir que al final de todo un trabajo de investigación... ...lo que en principio fue un escepticismo... ...lo que en principio fue un voy a ver porque creo que aquí... ...lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con esto... ...al final acaba... ...pues con un convencimiento pleno de que efectivamente... ...se está produciendo un fenómeno de contacto real... ...con otros planos de existencia o con otras realidades... ...un poco... ...ese sería el camino de muchos investigadores... ...que se han metido en este asunto. ¿Se ha llegado a analizar alguna de estas voces? Sí... Sí, sí, hay estudios, hay estudios eh, incluso a nivel de universidades bastante importantes, donde esos registros se han podido analizar, se han podido estructurar en parámetros, se han podido ver si realmente eran cuestiones anómalas o que estaban dentro de los márgenes de frecuencia de registro que se realizaban. Sí, por supuestísimo que hay muchísimos estudios y muchísimos análisis. ¿Se han realizado estudios para identificar algunas de las voces? Sí, los hay, me consta, y además tengo estudios realizados sobre todo en la Universidad de Sao Paulo, donde se ha podido verificar que esos registros, comparándolos con, con registros del difunto, de la persona que supuestamente se manifestaba y que ya había fallecido, donde coincidían la mayoría de los parámetros experimentales y de estudio que se analizaban con la voz de ese fallecido. ¿Tienes constancia de fraudes cometidos en la transcomunicación? A ver, el problema del fraude no es tanto en cuanto la persona que realiza el fraude, es más un problema de que en este mundillo de la transcomunicación, como todos los ámbitos de la vida, existe mucha competitividad, o sea, es algo como la exclusividad aquí no la tiene nadie, no la tiene nadie. Ocurre que han habido investigadores que sí que han obtenido resultados en sus inicios o durante el desarrollo de sus trabajos, pero el fenómeno, como siempre suele ser bastante caprichoso, aquello ha parado sistemáticamente. ¿Qué ha podido ocurrir? Que estas personas o estos investigadores se hayan creído, entre comillas, tocados por el dedo de algo y han tenido que recurrir al fraude para poder seguir mmm, llevando ese proceso de, de, de registros, de resultados, es como un poco recurrir a algo que no se debería, tanto cuanto el fenómeno ya ha finalizado, por tanto. ¿Por qué se han cometido fraudes? Yo creo que sería volver a repetir un poco lo de antes. El fraude se comete porque la, el, el, el mundillo de los investigadores, de las personas serias que se dedican a esto, no, no entienden que esto no es un fenómeno exclusivo. O sea, esto es algo que todo el mundo está predispuesto a poder investigarlo. Otra cosa es que se obtengan resultados o no. Parece ser que hay un condicionante dentro de la experimentación porque han habido personas que lo han intentado y evidentemente no han conseguido absolutamente nada. ¿Da dinero la transcomunicación? Evidentemente no. Evidentemente no. El problema de la transcomunicación, como todos los asuntos del misterio, están sujetas a una divulgación, están sujetas a un... ...esparcir, ¿no? ese tipo de, de fenómenos, ¿no? ...el que experimenta, lógicamente, esto no da dinero... ...ni sirve para eso, es evidente. ¿Crees que existen entre los experimentadores... ...una carrera para ver quién consigue más psicofonías? Hombre, ¿creer que existe una carrera?... ...no, lo que sí que ocurre, lo que sí que ocurre... ...que, como ya he comentado antes... ...esto no es un fenómeno exclusivo de nadie uno de los principales problemas que tiene, no solamente la transcomunicación, sino otros ámbitos de la vida, es la competitividad. Yo esto es una de las cosas que no, no me gusta mucho entre los experimentadores, ¿no? el hecho de a ver quién tiene mejor, a ver quién puede llegar más. No se trata de, de que haya una competición, de lo que se trata es de que cada uno experimenta a su manera y... ...disponer de toda esa información y de todas esas investigaciones... ...para poder me mejorar el fenómeno... ...porque la competitividad realmente a lo que llega es a la disgregación... ...a la división y entonces pues evidentemente... ...el fenómeno de transcomunicación seguirá siendo pues como otro asunto más... ...dentro del ámbito de lo misteril, ¿no?... ...de, de lo del misterio... ...cuando realmente... ...es un fenómeno físico, es un fenómeno que se puede registrar... ...y es un fenómeno que puede tornarse perceptible... ...no solamente al experimentador sino a personas... ...que puedan eh, observar ese fenómeno... ¿Todo el mundo puede transcomunicar? Considero que sí, considero que todo el mundo puede desarrollar lo que es el fenómeno de la transcomunicación. El, queda la cuestión es que para poder practicar este tipo de experimentación se requiere paciencia, no, o sea, lo siguiente a la paciencia tampoco, yo creo que va mucho más allá, entonces tiene que ser una constancia de tal nivel que la persona vaya creando una estructura ...para que el fenómeno se vaya desarrollando... ...sí que puede todo el mundo experimentar... ...otra cosa es que todo el mundo puedan conseguir ese tipo de resultados. ¿Existe un entrenamiento específico? El mismo que el individuo se establece a sí mismo... ...en función de la experiencia... ...cuando una persona se interesa por el tema de la transcomunicación... ...cuando empieza a intentar obtener dispositivos... ...y empieza a experimentar... Yo creo que ahí es donde se establece la estructura para que esa experiencia se vaya desarrollando poco a poco. ¿Qué es mejor para la obtención de psicofonías? ¿Una grabadora de cassette o una grabadora digital? Normalmente el fenómeno siempre se ha manifestado con mayor facilidad en soportes analógicos. Entiéndase porque las voces, precisamente, ofrecen información técnica en ese sentido lo cual no quita que utilizar soportes digitales. La experiencia personal, eh, por ejemplo, con televisiones de pantalla plana, no ha sido muy satisfactoria. Parece ser que el fenómeno se vincula más a temas de onda corta. Entonces, los equipos analógicos, o entiendas incluso las radios de válvulas, las televisiones antiguas de blanco y negro, cámaras que son manuales completamente, que se pueden manipular, ...parece ser que el fenómeno se manifiesta mejor... ...con esas características técnicas... ...que no con soportes digitales... ...pero bueno... ...puede haber investigadores que hayan obtenido... ...ese tipo de resultados con ese tipo de soporte digital... ¿Qué peligros encierra experimentar con el fenómeno? Peligros personalmente creo que ninguno... ...el único peligro que puede encerrar... ...no radica en el fenómeno en sí... ...radica en la percepción... ...que la persona tiene cuando experimenta ese fenómeno... ...entonces sí que es cierto que los inicios deben ser lo suficientemente escépticos, por decirlo de alguna manera, o sospechosos. O sea, se debe uno cercionar a lo largo de la experiencia de que realmente es un fenómeno anómalo que se está produciendo y de que se produce una comunicación entre el experimentador y el fenómeno que se produce en ese momento. ¿Se aproxima la ciencia al fenómeno o pasa de puntillas? Sí, sí, se aproxima. ...hay científicos que se han interesado por el fenómeno... ...pasar de puntillas ocurre porque... ...tampoco la ciencia... ...tiene digamos las explicaciones... ...razonables o coherentes que debería de tener para este tipo de cosas ¿no? ...pero sí que existen científicos que se han acercado al fenómeno... ...gente de frontera... ...que de alguna manera han aceptado la posibilidad de que pudiese ocurrir... ...algún tipo de fenómeno anómalo... ...anómalo... ...que no encajara dentro de los esquemas que la ciencia tiene establecidos... ¿Por qué apenas se conocen investigaciones científicas al respecto? Pues posiblemente porque no se haya llegado al final a una conclusión científica de ese fenómeno. En lo que ha podido arrancar o empezar como un trabajo de investigación serio, a medida que se ha podido profundizar en el fenómeno, quizás los mismos científicos han dado cuenta de que aquello... ...no tenía una explicación lógica o razonable... ...dentro de los parámetros que la ciencia tiene establecido... ...supongo que por eso a lo mejor no hay trabajos científicos... ...realmente importantes... ...sí que los hay pero... Eh, ...son... ...pequeños... ...¿cómo diría yo?... ...pequeños intentos... ...que se han ido realizando... Que, han, ...que se han sacado sus resultados... ...pero que no se ha llegado a una conclusión definitiva... ...sencillamente porque no se ha llegado a entender... ...en realidad qué era lo que estaba ocurriendo... ¿Puede un escéptico adentrarse en este mundo? Pues mira, ahí muchas veces se me ha planteado la pregunta de gente, amigos, compañeros... ...de aquellos que te dicen, oye, ¿y tú por, por qué te metiste en esto? ¿No? Pues fíjate qué curioso que me metí en esto porque en principio no me lo creía... ...o sea, me resultaba bastante difícil comprender cómo, se podían, cómo podía ocurrir ese fenómeno... ¿no? ...cómo se podía dar ese tipo de resultados. Me preguntas que si un escéptico se puede acercar a esto... Pues yo creo que está respondido ya. No veo por qué una persona que sea escéptica no pueda acercarse al fenómeno y comprobar por sí mismo, evidentemente, que el, que el hecho se produce. O sea, que los registros se obtienen. Independientemente, sería ya el trabajo de investigación para ver cuál es la procedencia, cómo se estructura. Eso, eso ya es distinto. Pero no veo por qué un escéptico no pueda acercarse al fenómeno. ¿Has obtenido alguna psicofonía? Solamente una. Mm, lo hemos intentado muchísimas ocasiones en, eh, teniendo la imagen incluso in situ dinámicamente en pantalla y disponiendo de una radio de válvulas de una grabadora de micrófonos y solamente obtuvimos una vez una psicofonía y es cuando precisamente no estábamos experimentando ¿Qué es una pareidolia? Una pareidolia pues una pareidolia es una estructura ...donde aparentemente las personas que lo ven... ...ven cosas que no existen... ...o que no son. ¿Qué porcentajes crees tú... ...de psicofonías o psicoimágenes... ...son pareidolías? ¿Porcentaje? Yo creo que un... ...nivel bastante importante... ...vamos a ver, los resultados de transcomunicación... ...tanto si son con voces como si son con imagen... ...deben de ser lo suficientemente res resolutivos... ...y lo suficientemente interpretables como para que se deseche la posibilidad de que lo que tenemos delante es una pareidolia. Yo creo que va en función de la calidad del resultado. ¿Cómo se forma una psicoimagen? Hombre, por el procedimiento que Alfonso Galeano y yo utilizamos, evidentemente, por la disposición de los equipos, distancia, eh, ángulos de inclinación, enfoque, utilización de soportes luminosos, pero claro, Basándonos en, en ese procedimiento, en esa mecánica, pues eh, obtendríamos una manera de cómo la imagen se va estructurando en la pantalla. Hay otros investigadores que utilizan otros procedimientos que han obtenido resultados, incluso, muchísimo más espectaculares. ¿no? Pero en el caso de Alfonso Galeano y yo, lo único que pudimos entender es que la forma, la estructura en que se creaba la imagen, tenía una aplicación matemática se podía medir de alguna manera en cómo aquella imagen iba percibiéndose en la pantalla del televisor. Yo creo que la utilización de conceptos o de ideas científicas o de teorías, aplicado a los procesos de formación de las imágenes o de las voces, nos pudiera dar a entender de cómo se manifiesta. Lógicamente, el desconocimiento de la procedencia, yo creo que eso pertenece a otro ámbito. Si tuvieses la posibilidad de saber una única verdad sobre el fenómeno, ¿qué preferirías, saber la procedencia o cómo se forma? Yo creo que ambas cosas, lo interesante, evidentemente, como fenómeno físico, es intentar comprender cómo se estructura, ¿no? cómo se manifiesta, de, de dónde procede esa información. Hombre, por otro lado, saber la procedencia, ¿qué haríamos si tuviésemos una evidencia ...de que existe una realidad paralela... ...a la que normalmente estamos acostumbrados a percibir... ...esa sería la pregunta, no sabría la reacción. ¿Se puede usar cualquier televisor y cualquier cámara de vídeo? Por experiencia personal no... ...ya he comentado antes que por experiencia... ...lo que son equipos analógicos... ...pantallas de televisión de blanco y negro... ...de aquellas antiguas que existían las cámaras eh, fundamentalmente que sean manual, que se puedan manejar manualmente en todos los aspectos técnicos de la cámara y se ha probado, se ha probado a veces con cámaras digitales, se ha probado con televisiones de pantalla plana y la verdad es que el resultado no es el mismo, la estructura de la imagen no es la misma, la fluctuación difiere, hay una serie de elementos técnicos que te inducen a pensar en que quizás por la frecuencia o por... ...las características técnicas de esos aparatos digitales... ...parece ser que no capturan el fenómeno... ...de la misma manera que se hacen con equipos analógicos. ¿Crees que se puede llegar más lejos con las psicoimágenes? Sí, evidentemente sí... ...sí porque la experiencia y la utilización... ...de los aparatos técnicos que hemos estado comentando... indiscutiblemente si sí se mejora... ...y con... hay una serie de datos que la misma experiencia te da en sí... ...que son o inducen a pensar en que se puede establecer un protocolo técnico... ...y el mejoramiento de los equipos evidentemente podría dar lugar a, a, a... que esos resultados fueran más resolutivos, más... ...se pudiesen captar incluso hasta con más intensidad. ¿Por qué eres un rara avis dentro del mundo de la investigación en TCI? <risa> no, no, no lo sé, bueno no lo sé, no, realmente no sé, quizás sea por el enfoque supongo que será por el enfoque que se da a la investigación. Normalmente, la mayoría de los investigadores se centran exclusivamente en el contenido de la comunicación, ¿no? en el mensaje en sí, ¿no? independientemente de los aspectos técnicos, que hay investigadores que los han desarrollado bastante bien. En el caso nuestro, lo que ocurre es que, desde que la imagen empieza a surgir en la pantalla hasta la resolución final, creo que le hemos encontrado una explicación a cómo se estructura el fenómeno. Claro, esa perspectiva o ese enfoque mmm, rompe, de alguna manera, con mmm, la manera de ver el fenómeno que tienen otros investigadores. Digamos que, al decir rara avis, supongo que hará referencia a eso, ¿no? a ese cuestionamiento técnico, más que de creencia o de fe, de poder entender que, que esos resultados o esas imágenes provienen de un más allá. Yo creo que tiene una explicación físico-matemática. Distinto ya el hecho de saber de dónde procede esa información. ¿Qué proyectos relacionados con la TCI tienes actualmente? ¿Proyectos hoy por hoy? La verdad es que ninguno, porque el trabajo que hicimos Alfonso y yo nos llevó a un límite en el que nos dimos cuenta que más allá de, de lo que teníamos, no íbamos a avanzar más. Ya hablábamos de cuestionamiento, cuestionamientos técnicos muchísimo más interesantes y que requería evidentemente una inversión económica. Pero que sí, se puede, se puede... Se puede utilizar algunos elementos técnicos, la ciencia ahí tendría que dar un pequeño paso, interesarse por el fenómeno y poder aportar los conocimientos técnicos y científicos que, que tiene para, para conseguir mejores resultados. ¿Crees que algún día sabremos la realidad del fenómeno? Técnicamente pudiera ser que comprendamos cómo. Mm, lo fundamental o el meollo de la cuestión de la transcomunicación es saber qué es. Yo creo que eso aún no... No creo que estemos ni preparados ni que podamos conseguir todavía eh, tener la veracidad de que eso realmente pertene pertenece a, a un mundo que no es el nuestro. ¿Para cuándo un libro? ¿Para cuándo un libro? Lo han comentado más de una vez. A mí no tengo ningún planteamiento de escribir un libro por el hecho de decir voy a escribir todo lo que sé para que... No, algún día será, algún día me sentaré. Tiempo de misterio un programa para mentes abiertas tiempodemisterio.com en busca de la verdad